Bueno, pues os repito, ¿no? que os daba la bienvenida después de también mucho tiempo en, en términos presenciales a todos los que participáis hoy aquí en la rueda de prensa y a todos los compañeros que se conectarán, como suele ser habitual, por videoconferencia. Os convocábamos hoy eh, eh, con el contexto que yo creo que de todos es conocido, porque hace poco más de un año los españoles empezábamos el duro confinamiento, al que nos hemos visto obligados, ...para combatir la peor pandemia... ...que ha sufrido la humanidad en un siglo... ...una emergencia sanitaria... ...que como es bien sabido... ...provocó a su vez... ...una fuerte recesión económica... ...que todavía estamos viviendo... ...y por eso quiero aprovechar una vez más... ...para agradecer... ...a todos los ciudadanos y ciudadanas... ...el esfuerzo, el sacrificio... ...y su ejemplaridad... ...durante estos meses tan trágicos... ...y tan duros... ...sobre todo para la familia ...que han perdido algún ser querido... ...agradecer también de forma especial al conjunto de servidores públicos que han realizado, yo diría, un trabajo asombroso en unas condiciones realmente complicadas y por tanto también vaya por delante que gracias a ello hemos logrado, estamos logrando vencer paulatinamente como digo, un virus que nos sorprendió a todos. Como no puede ser de otra manera los datos de ejecución presupuestaria que presentamos en el día de hoy y que vamos a remitir a la Comisión Europea también ponen de manifiesto, reflejan la situación extraordinaria que estamos viviendo. Pero afortunadamente, y es la primera cuestión que quería transmitirle, a diferencia de la anterior crisis, en esta ocasión tanto los Estados como el sector público han respondido con firmeza, con contundencia, para combatir las consecuencias que se derivaban de este parón de la actividad. Hemos desarrollado, lo estamos haciendo, políticas anticíclicas que permita compensar este déficit de la actividad económica y, por otra parte, impulsar a nuestro tejido productivo para que recupere el vigor que tenía antes de la pandemia. Por otro lado, la decisión de la Comisión Europea, que recuerdan de suspensión de las reglas fiscales, también creo que puso de manifiesto que el conjunto de Europa, yo diría que el conjunto del mundo, están enfrentando esta crisis de una forma sustancialmente distinta. De hecho, las cuentas públicas que ahora van a conocer reflejan, por un lado, esta caída de la actividad económica y, y, del otro lado, el esfuerzo tan importante que ha realizado el Estado y, especialmente, el que se ha formulado y se ha incentivado por parte de la Administración Central para proteger a las familias, a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos, en definitiva, para hacer realidad el principio de que nadie se quedará atrás. Aun así, el dato de cierre del déficit público es mejor del que se había previsto por parte de los organismos nacionales e internacionales y quiero decirles que se sitúa por debajo del objetivo que el Gobierno de España comprometió con Bruselas. De hecho, España cerró el año pasado con un déficit del 10,09% del PIB, sin incluir las ayudas financieras. Una cifra que, como digo, se sitúa sensiblemente por debajo del 11,3, que fue el objetivo previsible que se comunicó a Bruselas. También quiero eh, recordarles en este momento que la propia Comisión Europea estimó un déficit del 12,2% y el FMI de un 11,7%, por hablar de alguno de los organismos eh, más importantes, aunque recuerdan que de forma invariable todos los estudios externos situaban el déficit por encima del 11,5% en horquillas, que incluso en algunos casos alcanzaban el 14 y el 15% del Producto Interior Bruto. De hecho, si incluimos en esta cifra las ayudas financieras, el saldo fiscal, aún así, fue mejor que el que estimó el Gobierno y el que también se trasladó por parte de los organismos internacionales. Quiero decirle que las ayudas financieras traen este año un hecho puntual, como es la consolidación de la SAREF dentro del perímetro del sector público. Como ya también se les informó la semana pasada, Eurostat exigía este año que la SAREF eh, formara parte de este perímetro eh, público y ello tenía y tiene un importante impacto en términos de deuda pública, y también de déficit público, que hace que esta cifra que acabo de comentar, del 10,09, si incorporamos ayuda financiera alcance el 10,97%. Insisto, a pesar de este hecho eh, eh, puntual, que habitualmente no se incorpora al objetivo de déficit, seguimos estando por debajo del 11,3% que se remitió a Bruselas y que en ese caso no contaba, con la consolidación de la SARE, como sí si se nos comunicó posteriormente por Eurostat. Por tanto, la, el, estamos ante una cifra bastante por debajo de las propias previsiones del Gobierno y muy por debajo de las que se anticiparon por parte de los organismos internacionales. Si les parece, ahora en el apartado de ingresos y gastos vamos a observar la estructura de ese incremento del déficit público, en donde eh, tenemos que ponerlo en relación, como recordarán, de los datos del año 19, donde el saldo fiscal cerró con un 3% del PIB cumpliendo, por pues, debajo del 3%, cumpliendo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea y que además eh, eh, fue lo que propició que España saliera del procedimiento de déficit excesivo. Pues bien, en 2020 este déficit se incrementa en 77.557 millones de euros, un aumento que se explica sobre todo por la subida del gasto público para combatir la emergencia sanitaria y también para paliar los efectos sociales de la recesión económica. En concreto, el gasto de las administraciones aumentó en 53.070 millones de euros. Y además les voy a proporcionar otro dato relevante, porque un 85% de ese gasto corresponde a medidas que se adoptaron de forma expresa para mitigar, para suavizar los efectos de la pandemia. Esto traducido implica que nueve de cada 10 euros del incremento del gasto público se destinaron a sufragar ERTEs, prestación por cese de actividad de autónomos, incapacidad laboral por COVID o los refuerzos sanitarios y educativos que correspondieron a comunidades autónomas. Yo diría que nunca, nunca antes, el Estado había realizado un esfuerzo de esta envergadura para fijar esta red de seguridad de los servicios públicos de las familias y de los trabajadores. De esa cifra, de los 77.557 millones, en menor medida también se debe a una caída de los ingresos públicos que repercute sin duda en ese incremento del déficit. En concreto, los recursos del sector público se han reducido en 24.487 millones de euros. Una caída del 5%, que es un descenso inferior al que se eh, eh, previó en el programa de estabilidad que se remitió a Bruselas, el conocido eh, normalmente como DBP. Las medidas que se aprobaron por el Gobierno para proteger renta, tanto de trabajadores como de autónomos, explican, y luego lo veremos, este mejor comportamiento. Y también, como más adelante profundizaré, es importante destacar que, a diferencia de las crisis anteriores, el sistema fiscal ha resistido mejor ...esta recesión. De hecho, como pueden ustedes comprobar... ...en la gráfica que se está exponiendo... ...los ingresos fiscales que recauda... ...la Agencia Tributaria... ...han caído menos que lo que ha hecho... ...el PIB nominal. En concreto, se ha reducido un 8,8%... ...esta caída de recaudación... ...de la Agencia Tributaria... ...mientras que el PIB nominal... ...retrocedió un 9,9%. De hecho, en la crisis financiera anterior en 2008 eh, sucedió justamente lo contrario, la recaudación cayó muy por, de, muy por encima de lo que también cayó la actividad. Por eso, esta, estos datos nos permiten ser optimistas en cuanto a la capacidad de recuperación de nuestra economía y también de nuestro sector público y, por tanto, eh, eh, lo que expresan las cifras es el normal deterioro que se ha sufrido durante esta pandemia, sin que esperemos haya afectado a la estructura del propio sistema productivo. Entrando ya en el detalle de este déficit por administraciones, los datos ponen de manifiesto el esfuerzo que ha realizado la Administración eh, central eh, para garantizar tantos recursos como liquidez al conjunto de sus sectores, pero muy especialmente a comunidades autónomas que, como recuerdan, son las responsables de proveer eh, servicios imprescindibles durante la pandemia, como la sanidad o la propia educación, pero también la seguridad social, que abona el salario a los empleados que se encuentran en este momento y durante todo el año 2020 se encontraron en situación de erte. En concreto, el Gobierno de España ha destinado 40.443 millones a combatir esta pandemia, siendo la mayor parte de este importe eh, eh, transferencia tanto a comunidades autónomas como a la Seguridad Social. O dicho de otra manera, como vengo repitiendo, la Administración Central se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades, ayuntamientos o, o Seguridad Social tuvieran margen presupuestario suficiente para que se pudieran ocupar sin problemas de los efectos sanitarios y también de los sociales de esta pandemia. De hecho, pueden comprobar en esta gráfica que el déficit de la Administración central se situó en el 7,49%, el de las comunidades autónomas en el 0,21% y el de la seguridad social aumentó hasta el 2,65%. Los ayuntamientos, por su parte, cerraron este ejercicio 2020 con un superávit del 0,26%. Si ustedes profundizan en esta cifra, pueden eh, visualizar que el mayor desvío de la Administración Central se explica precisamente por este incremento sin precedentes del capítulo de transferencia al resto de Administraciones. Recordemos como más significativo, el fondo COVID de 16.000 millones para comunidades autónomas, que supuso la mayor transferencia de recursos eh, al margen del sistema de financiación que jamás aprobó el Gobierno de España ni ningún Ejecutivo en los tiempos, desde luego, desde, eh, desde la vigencia de la Constitución. Y, y para la Seguridad Social podemos hacer un símil eh, parecido porque el Gobierno transfirió hasta 22.000 millones de euros con el fin de financiar este gasto extraordinario, básicamente derivado de los ERTE, entre otras medidas. Incluso les puedo traducir que sin esas medidas de apoyo a comunidades, el déficit autonómico habría sido del 2,6% del PIB, en lugar del 0,21%. En el caso de Seguridad Social, estas transferencias han permitido que el déficit se sitúe, repito, en el 2,65%, en lugar del 4,6% que le hubiera correspondido. Pero, en sentido contrario, el déficit de la Administración Central, hubiera sido muy inferior si no hubiéramos salido en el Auxilio de Comunidades y Seguridad Social, porque en concreto el desvío se hubiera limitado al 2,3% del PIB frente al 7,49% que finalmente ha registrado. De hecho, pueden observar en este gráfico que la Administración Central ha asumido un mayor gasto público ligado al COVID, precisamente por las transferencias ...que ha emitido a favor de estos dos subsectores. Como hemos indicado, el gasto público total aumentó en 53.070 millones. Es interesante ver que las partidas que registraron un mayor incremento... ...fueron, por una parte, el gasto en subvenciones, con un incremento del 71%, ...una subida que se explica, sobre todo, por las bonificaciones y exoneraciones de cuota de seguridad social que se plantea en el modelo adoptado por los ERTE. Esta partida se incluye dentro de este capítulo de subvenciones. Igualmente, las prestaciones sociales subieron un 15,9%, eh, lo que demuestra también eh, de forma muy importante eh, el efecto de medidas como los ERTE o también eh, la prestación por desempleo. De forma contundente podemos ver en este gráfico que el incremento de ese gasto responde al escudo social del que nos hemos dotado durante esta pandemia para proteger los pilares del estado del bienestar y, por tanto, a las familias y a las empresas. Puedo poner un ejemplo en relación con el COVID, donde las comunidades autónomas destinaron 8.284 millones adicionales en el ámbito sanitario y social, y otros 4.865 en otras áreas, como por ejemplo la educación o las ayudas a los sectores productivos. En el ámbito del Estado, el gasto en sanidad y políticas sociales se incrementaron en 2.015 millones, lo que significa un 77% más que lo empleado en el año 2019. Solo existe un capítulo presupuestario que descendió en el año 20 frente al 19 y fue el, de, el epígrafe de los intereses de la deuda, porque a pesar de la recesión y de la crisis global, España destinó en 2020 un 11,1% menos a pagar el coste de deuda pública. Ello, yo creo que es una prueba más, pone de manifiesto la confianza que tiene el sector inversor, eh, el mercado financiero y, por tanto, también en las medidas que se adoptaron en el ámbito comunitario y en el ámbito español. Si nos fijamos del lado de los ingresos, la estadística, como decía, refleja una caída del 5% del total de estos ingresos, eh, lo que supone un descenso inferior al que teníamos previsto en ese plan de estabilidad. Si nos centramos de forma eh, más específica en la recaudación de la agencia tributaria, los ingresos fiscales descendieron un 8,8%, un porcentaje, insisto, inferior a la caída de la actividad. Si vamos repasando cada figura tributaria, eh, puedo decirles que la recaudación por IRPF se incrementó un 1,2%. Es el único impuesto que tiene un comportamiento positivo y yo diría que este comportamiento no es casual. Se explica básicamente el incremento del IRPF porque hay medidas, como los ERTE, que nos han permitido salvar empleo y, por tanto, que esta crisis no se zanjara con una sangría, con una hemorragia en nuestro mercado laboral, como si venía sucediendo en las crisis anteriores. Además, el incremento de las pensiones, eh, eh, por otra parte, el sueldo también incrementado de los funcionarios públicos, contribuyó a que el IRPF haya resistido de forma más clara que otros impuestos, como digo, incluso incrementándose ligeramente. Obviamente, en otras figuras fiscales, como por ejemplo el IVA, el patrón de, de, de paro de la actividad y también del consumo, repercutió de forma clara en esta figura fiscal, retrocediendo un 11,5%, eh, eh, ascendiendo su recaudación a 63.337 millones, frente a los 71.500 del año 2019. Esta caída del gasto en familia, también en las empresas, explica el descenso de otras figuras, como los impuestos especiales, que, como ven en el gráfico, se comportó a la baja en un 12,1%. Con todo, el tributo que ha registrado un peor comportamiento ha sido justamente el impuesto sobre sociedades, que en 2020 aportó 15.858 millones, lo que representa un 32,2% menos. Es una caída significativa, notable, y que no solo, no solo se puede explicar ...por la reducción de los beneficios empresariales... ...que evidentemente han caído durante la pandemia. De hecho, las devoluciones fiscales... ...es uno de los motivos que hay detrás de esta caída del impuesto... ...que en 2020 aumentaron respecto al año 2019... ...en 3.000 millones de euros. Es decir, hubo devoluciones por un importe superior en 3.000 millones... ...de las que se eh, correspondieron en el año 2019. Ustedes se preguntarán por qué eh, se ha producido este incremento de las devoluciones y básicamente les puedo dar eh, dos elementos que desde nuestro punto de vista fueron significativos. De hecho, en 2020 se abonaron muchas devoluciones que se produjeron en el ejercicio 2018, un ejercicio donde fue especialmente elevada eh, eh, esas devoluciones porque durante ese año aumentaron mucho los pagos fraccionados. De manera que cuando se hace la liquidación definitiva de este impuesto, si se ha abonado más en la parte, eh, digamos, periódica que abonan las corporaciones, se tiene que liquidar. Y en este caso, esa liquidación se produjo en gran medida en este año 2020. Además, quiero recordarles que una sentencia del Tribunal Constitucional declaró eh, inconstitucional el Real Decreto Ley que se aprobó en el Gobierno del señor Rajoy, año 2016, que exigía calcular los pagos fraccionados sobre el resultado contable. Esta sentencia por sí sola generó eh, devoluciones eh, por un importe en torno a los 500 millones de euros. De hecho, si solo tuviéramos en cuenta beneficios empresariales, la recaudación del impuesto habría caído en torno al 23%, es decir, 10 puntos menos que el descenso real que ha registrado este impuesto. Por tanto, por eh, mor de la caída de la actividad, la bajada del impuesto de sociedades en recaudación es del 23%, digo, insisto, aunque globalmente el impuesto se comporta como están viendo en esta proyección. También quiero decirles que el hecho de que las entidades financieras hayan incrementado las previsiones de las que se han tenido que dotar para cubrir los posibles impagos que se deriven de la pandemia, también ha perjudicado la recaudación de esta figura fiscal. En concreto, los pagos fraccionados de las entidades financieras se han reducido un 54% frente a la caída del 37% de media ...de los grupos consolidados, es decir, casi 20 puntos más disminuye la aportación de las entidades financieras en relación con sus pagos fraccionados. Ahora, si les parece, vamos a intentar poner el microscopio, el zoom, sobre eh, eh, cómo han evolucionado los ingresos y los gastos en los diferentes subsectores. Como pueden imaginar, la partida que más se ha incrementado en el caso de la Administración central es la que corresponde a las transferencias de otras Administraciones, una partida con un aumento del 35,2%, es decir, 42.000 millones más, insisto, que se han destinado a comunidades autónomas y a seguridad social. Por el lado de los ingresos, la Administración central registró una caída ...del 10% que se explica, como decía, por la menor recaudación tributaria. Otro dato que me parece muy relevante es que de los 44.900 millones de gasto público que se vinculan al COVID... ...el Estado Central ha pagado 40.443 millones. Es decir, el 90% del gasto COVID ha sido asumido por el Gobierno Central, bien con sus partidas... O bien a través de transferencia y con el correspondiente endeudamiento. En la mayor parte, este gasto luego se ha ejecutado y se ha desarrollado por parte de comunidades autónomas, como decía al principio, y también por la propia Seguridad Social. En la situación de comunidades autónomas, me gustaría darle. Un mensaje bastante claro en relación con que la medida aprobada de transferencia de 16.000 millones se ha expresado como una buena medida, una medida oportuna y, además, ajustada, que ha evitado que los efectos de la pandemia hayan deteriorado las cuentas de comunidades autónomas después de años de esfuerzo para intentar lograr el equilibrio presupuestario. De hecho, en mitad de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, de la mayor recesión desde la guerra civil, las comunidades han contado con los mayores recursos de su historia. Y esto ha sido una decisión tanto del propio Ministerio de Hacienda como, por supuesto, del Gobierno de España. Leía hace unos días en un artículo publicado por Funca que se reconocía de forma clara este grado de protección que ha hecho el Ejecutivo Central frente a las administraciones al resto de administraciones, en donde se decía en este artículo que probablemente España ha sido el país que ha desarrollado una mayor cobertura a otras administraciones en relación con países que tienen estructura federal o estructura descentralizada. ¿Y cómo hemos logrado proteger a las comunidades autónomas? Pues, en primer lugar, eh, como decíamos, las entregas a cuenta que se transfirieron a los territorios no tuvieron en cuenta la crisis económica, es decir, se incrementaron en un 1,6%, como si no hubiera habido ninguna pandemia en nuestro país, incluso como si el PIB se hubiera comportado al alza, eh, como veníamos observando, eh, antes justamente de la propia eh, eh, eh, eh, pandemia sanitaria y correspondiente pandemia económica. Me voy a detener un momento porque se mete una voz. Creo que ya, ¿no? Creo que ya. Soy yo. Es un eco de, de mi propia voz. Bien, continúo, creo que ya se ha pagado. Os decía que entregas a cuenta actualizada al 1,6, esto significó que los recursos del sistema de financiación se incrementaron, como veis, un 7%, pasando de 107.900 millones a 115.575. Y a esta cifra tenemos que sumarle de forma añadida los 16.000 millones del fondo COVID y también eh, los eh, 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacias que distribuyó el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas e igualmente los 325 del fondo extraordinario que se repartió en la conferencia sectorial de derechos sociales. Igualmente hubo una eh, transferencia de 264 millones de euros para la formación profesional que se suma a todas las cantidades ...que le acabo de comentar. Todas estas medidas con han eh, eh, compensado la caída que también registraron... ...los impuestos propios de comunidades autónomas como transmisiones patrimoniales... ...o actos jurídicos documentados. En términos de contabilidad nacional, de hecho, los ingresos públicos de comunidades autónomas... ...aumentaron un 9,4%, lo que implica la mayor subida, insisto, desde el año 2012... ¿Qué hubiera sucedido si el Gobierno de España no hubiera mejorado las entregas a cuenta o hubiera aprobado este fondo COVID? Pues que los ingresos de las comunidades autónomas habrían caído un 4,6% en lugar de crecer casi un 10%. Eso se debe, insisto, a la voluntad decidida de este Gobierno en donde esta actividad pone de manifiesto que las comunidades autónomas hayan sido la única administración que haya logrado mejorar su saldo fiscal y su déficit, que se ha reducido del 0,57%, cifra año 2019, al 0,21%, cifra del año 2020. Pueden ver en la, en la tabla que hasta nueve comunidades autónomas cerraron el ejercicio con superávit fiscal, un hecho que refleja esta ayuda que puso en marcha el Gobierno central. Y, sinceramente, creo que los números eh, desmontan y demuestran que las críticas que algunas comunidades autónomas han vertido sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido totalmente infundadas, como se manifiestan, ya no con opiniones, sino con cifras tangibles. Porque, de un lado, el gasto público eh, de comunidades ha registrado un incremento del 6,6%, destacando sobre todo los que se vinculan a la pandemia. Por ejemplo, prestaciones sociales, que suben un 10%. Consumos intermedios en el ámbito sanitario, sube un 10,7%. Transferencias, que han alcanzado un 17%. Eh, eh, eh, perdón, eh, perdón. Los consumos intermedios un 17%, aunque creo que se expresa en la transparencia con un 10,7%, es un 17, y las transferencias han alcanzado 31.000 millones por el aumento del gasto en farmacia y de los conciertos, tanto sanitarios como educativos. Otra consecuencia positiva de los fondos que en el Estado se han transferido a los entes territoriales es que eh, esto se refleja en una bajada del periodo medio de pago, eh, en donde hemos logrado bajar de los 30 días eh, a lo largo del año 2020 y por primera vez. Esto yo creo que ha sido una importante inyección de liquidez en el conjunto del tejido productivo, también para los proveedores de las eh, administraciones sanitarias, que no se podían colasar, con motivo de la pandemia, por tanto, tenían que seguir suministrando todos estos servicios y, además, teniendo en cuenta que muchos y muchas de ellas son grandes empresas, eh, pero eh, también hay un volumen no inferior de pequeñas y medianas empresas que no hubieran podido tener músculo financiero para resistir ese envite. Si ponemos ahora el foco en seguridad social, también les puedo decir que su sector ha tenido un papel básico, fundamental, para combatir el impacto de la crisis y que, de hecho, ha recibido en forma de recurso una importante cuantía que le ha permitido eh, ser capaces de afrontar gastos tan importantes que se derivaban, insisto, o bien de las prestaciones por desempleo o bien de los ERTE. De hecho, una transferencia de 22.000 millones a la seguridad social eh, ha creado una red de seguridad tanto para las familias, trabajadores, ...como para los autónomos. Ello ha posibilitado que el déficit de este subsector... ...haya experimentado un 2,65% del PIB... ...como resultado final. Insisto que es una cifra inferior... ...a las previsiones que el Gobierno remitió a Bruselas. El gasto que se ejecutó por, por Seguridad Social... Eh, ...ascendió a 29.311 millones... ...y como pueden ver en esta presentación... Se concentra de forma muy clara en los ERTE como principal medida, medida más innovadora que se puede destacar por parte de esta Administración. Se han abonado 15.549 millones en prestaciones y se ha ahorrado a las empresas 5.543 millones también en exoneraciones sociales, básicamente de las cuotas. En términos de contabilidad nacional, les decía antes que las exoneraciones se imputan como subvención y por este motivo también tienen su reflejo en el gasto público. La Seguridad Social ha aportado al colectivo de autónomos 6.107 millones entre prestaciones por cese de actividad o exoneración de cuota. Como ven, son importe elevados y han reflejado la voluntad de este Gobierno por intentar eh, salvaguardar nuestro tejido productivo para poder revitalizarlo en el momento en que ojalá pronto dejemos atrás de forma clara el virus y la pandemia sanitaria. En términos de contabilidad nacional, Seguridad Social ha ingresado un 14% más y ha gastado un 20,3% más. Ese aumento en el volumen de ingresos se debe a las transferencias del Estado y también a un ligero incremento de las cotizaciones sociales, en concreto un 0,9%. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que suben estas cotizaciones sociales? Bueno, pues ocurre, al igual que en el IRPF, que el incremento se debe básicamente al que eh, también protagonizaron los sueldos públicos, que tienen un efecto positivo sobre estas cotizaciones. Y además, como he dicho, estas exoneraciones se computan como una subvención, cuando se trata de los ERTE, en la medida en que permiten que el trabajador siga teniendo la consideración de activo. Todo ello ha eh, posibilitado, yo diría, que una cifra bastante más optimista que la que al principio de la pandemia pudimos prever y la que se remitió, insisto, a Bruselas para eh, poder calcular el déficit al que creíamos que íbamos a llegar, que, eh, como ustedes recuerdan, estaba en torno al 11,3, siendo el resultado final el 10,09%. Si pasamos ahora a ayuntamientos, a corporaciones locales, tengo que decirles que eh, eh, registraron en el año 2020 un superávit de 2.870 millones, una cifra que equivale al 0,26% del PIB, bastante similar al 0,3% que registraron en el año anterior. A esta evolución positiva ha contribuido un incremento en los recursos que se han recibido por el Estado, alcanzando 19.119 millones. Esto significa un 3,5% más. Este importe, Incluso podría haber sido superior si el no hubiera impedido la convalidación del Real Decreto que contemplaba medidas como transferencia de 5.000 millones de euros para las corporaciones locales. Aún así, a pesar de este incremento de los recursos del Estado, ha habido caída en este subsector de otras partidas como tributos propios, que lo ha hecho en un 5,7% eh, en el conjunto de ingresos de corporaciones locales. También les recuerdo que en este sentido el Gobierno está trabajando ya en un mecanismo que permitirá compensar la caída de ingresos que han sufrido, sobre todo los consistorios en el ámbito del transporte urbano y que, como comprometimos, vamos a transferir en los próximos días a las, a, perdón, a las corporaciones locales previa certificación de cuáles han sido esas pérdidas efectivas que han tenido en un sector, el del transporte, que tuvo que adoptar medidas excepcionales para proteger a los viajeros de la COVID y que además ha estado funcionando con relativa normalidad durante todo el tiempo de pandemia, con o sin viajeros, para posibilitar el que hubiera suficiente distancia de seguridad y que hubiera eh, suficientes medios para que las personas pudieran llegar a su trabajo de forma segura. Si nos fijamos en el gasto de corporaciones locales, la estadística refleja un descenso del 4,8%. Básicamente, se explica porque ha habido parte del presupuesto local que no se han podido ejecutar, básicamente en el, el capítulo de inversiones, básicamente también, fundamentalmente, porque el sector de la construcción tuvo eh, una parada a lo largo del año 2020 y las medidas de protección, las medidas de seguridad, ralentizaron las inversiones que se estaban desarrollando por el conjunto de administraciones públicas. Esto explica la caída en rúbricas como inversión o consumo intermedio. Hay otros epígrafes, sin embargo, en corporaciones locales, que se han incrementado de forma muy clara, por ejemplo, las subvenciones que han subido un 28,6% alcanzando los 1.667 millones. Yo diría que pone de manifiesto las medidas adicionales que los municipios han adoptado para paliar los efectos de sus municipios, de sus pueblos, de sus ciudades con motivo de la pandemia sanitaria o las ayudas sobre todo al sector de la hostelería. En definitiva, y con ello ya concluyo porque soy consciente de que son muchos datos, diría que todos los números de ejecución presupuestaria que se publican son el reflejo claro de que este Gobierno se ha comprometido con los ciudadanos, también con el tejido productivo, con las empresas y, por tanto, el deterioro presupuestario se explica más por el incremento del gasto público que por la parte de caída de ingreso. Otra lectura que yo diría nos dejan los datos de ejecución presupuestaria es que el Gobierno ha blindado a través de transferencias a comunidades autónomas y seguridad social, que es lo mismo que decir que hemos blindado sanidad, educación, protección social y básicamente pensiones y prestación por desempleo de las personas que se han visto desplazadas del mercado laboral. Siempre he dicho, así también... <coughs> Eh, se expresa permanentemente por el presidente del Gobierno que el estado del bienestar es probablemente el bien más preciado que hemos construido como democracia y que eh, para este Gobierno lo importante no es quién es el responsable de prestar un determinado servicio, lo importante es que llegue con garantías de calidad al conjunto de la ciudadanía y que todas las administraciones, pero básicamente el Gobierno de España eh, apoye, arrime el hombro en esa dirección, sin importar ¿Quién es la Administración que en cada momento se ocupa del problema concreto que tienen los ciudadanos? Y por último, y la última idea que quiero trasladarle, es que el incremento de este déficit público en 2020 no implica ni mucho menos que el Gobierno renuncie a principios y beneficios que tiene la estabilidad presupuestaria. En concreto, la prioridad sigue siendo combatir la pandemia, por supuesto los efectos sobre el empleo, pero eso no va a impedir que en el año 2021 se registre un descenso de este déficit público. Espero que la economía española sea capaz de recuperarse con prontitud, con rapidez, y también crecer con la fuerza, eh, incluso eh, incrementada, eh, como sucedió en el tercer trimestre del año 2020. Si eso se hace, eh, será porque hayamos conseguido combatir la pandemia, alcanzar los niveles de vacunación, donde tenemos puesta toda nuestra esperanza y, por tanto, todo ello hará posible que España, como prevén todos los organismos, sea el país de la Unión Europea que más crezca durante el año 2021, lo que seguro nos permitirá crear empleo, empleo de calidad y también mejorar el conjunto de las empresas públicas. De hecho, el Gobierno lo tiene muy claro, la mejor manera de defender el estado del bienestar es justamente hacerlo sostenible, atendiendo a las emergencias allí donde se presentan. Y este es el compromiso que vamos a seguir manteniendo mientras que esta pandemia siga estando entre nosotros. Mantener unas cuentas que tienen que ser sostenibles, pero que revitalicen el estado del bienestar e impulsen una economía moderna, productiva, eficiente, acompañada por los fondos del Plan de Recuperación, que sin duda van a ser una ayuda definitiva para que consigamos que nuestra economía pueda llegar a buen puerto. Estos son los datos que les quería contar y ahora sí, Yauma. Si te parece, eh, nos sometemos a las preguntas o a las consideraciones que nos quieran hacer, que para ello, no, lo he dicho anteriormente, pero conmigo en la mesa se encuentran la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Fardón, y la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José micro. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Eh, muchas gracias por esta rueda de prensa, ministra. Soy Javier Jorrín, del Confidencial. Tenía varias preguntas, eh, si se me permite. Igual son muchas, pero creo que, que son relevantes. Um, en primer lugar, eh, lo que estamos apreciando es una menor volatilidad de, de los ingresos públicos ante la caída del PIB. Yo quería que me hiciera un poco una reflexión de a qué se debe, porque realmente esta es una diferencia muy importante respecto a crisis anteriores, si consideran que es una situación estructural, si, si los ingresos públicos han conseguido llegar a un nivel en el que no estén tan afectados por la volatilidad del PIB. Eh, vinculado con esto, quería saber si el, el buen comportamiento del IRPF en 2020 significa que en 2021 pueda tener un comportamiento negativo o si, o si por, eh, por la campaña de la renta de, de ese ejercicio o si no, no lo creen así. También quería saber, eh, como nos ha mostrado, ha habido un esfuerzo muy importante en transferencias a las comunidades autónomas. Yo no sé si el ministerio tiene decidido cómo se va a hacer la, ejecución, la liquidación del año 20, que se hará eh, el próximo año. Las comunidades autónomas están preocupadas por esto. Quería saber si el ministerio tiene un poco ya una idea de cómo puede ser. También quería saber, eh, respecto a la Sareb y su incorporación al perímetro de las administraciones públicas, si a partir de este año eh, las pérdidas de las AREP se van a tener que incorporar a déficit, o, o ¿cómo va a funcionar esto? Um, y, por último, si después del de, de paquete de ayudas públicas que se aprobaron hace un par de semanas, uh, si esto va a provocar eh, alguna algún tipo de revisión en las previsiones de déficit que se incorporaron en, en los presupuestos generales del Estado. Gracias. Sí, Empezando por la, por la última pregunta, todavía es prematuro para actualizar ningún dato respecto ni a cómo se va a comportar el PIB ni a cómo se comportará, por tanto, el déficit y la deuda. Que ustedes recuerdan que en el mes de abril hay que eh, remitir el programa de estabilidad a la Unión Europea y, por tanto, será en ese momento donde podamos tener en cuenta cómo va la pandemia sanitaria, que es decisiva para conocer cuáles van a ser las cifras globales. Y si conseguimos que la vacunación avance al ritmo que tenemos previsto, que, como saben, estamos pendientes de recibir en el mes de abril, como ha explicado la ministra de Sanidad, eh, un eh, suministro muy fuerte de vacunas, eh, entendemos que eh, vamos a cumplir con ese calendario del verano para la vacunación, lo cual, permitirá que en el último trimestre podamos ir aproximándonos a una normalidad eh, que permita una mayor expansión de esa propia actividad económica. Pero todavía eh, estamos esperando a los datos del primer trimestre para ver cuál van a ser esa proyección respecto al PIB o al déficit o a la deuda referido al año 2021. Estamos cerrando, hemos cerrado justamente ayer estos datos de liquidación y tenemos que ver un poco cómo se comporta el primer trimestre. En relación con la mayor volatilidad de los ingresos públicos eh, respecto al PIB, lo que usted me decía de que haya sido la primera vez que haya habido un comportamiento eh, de, de la caída de la recaudación más favorable que la propia de la, del PIB, de la riqueza, nosotros hemos encargado un estudio específico sobre esta cuestión, pero a primera vista, básicamente, creemos que se debe a la garantía de rentas que se ha producido en esta crisis, a diferencia de crisis anteriores. Eh, no es casual que justo el, los impuestos, las figuras tributarias que están experimentando, ya no solamente una caída, sino un, un incremento, es el IRPF, que ese incremento eh, se debe sobre todo a que el mercado laboral se ha comportado mejor de lo que nosotros en un primer momento teníamos previsto. Y, por otra parte, el hecho de que los trabajadores hayan estado en, en ERTEs, ha posibilitado también entrada y salida del trabajador, de su empresa, de manera que ha podido eh, conservar parte de su renta, desde luego mucho más que si hubiera sido desplazado por decisión de, de la empresa al no tener ese mecanismo definitivamente de ese mercado laboral. Entonces, creemos a primera vista que se corresponde con una mayor, un mejor comportamiento de esas garantías de renta, pero estamos en… Eh, eh, eh, encargando un estudio más sensible, más serio, por ver si hay algún otro elemento que ha repercutido de una forma clara. Si no, luego Inés, si quiere, eh, especifica, ¿no? profundiza un poco más en esta cuestión. El IRPF en el año 2020 no tiene que sufrir ningún tipo de eh, previsión eh, en relación con en el 21, con el 20, en relación al comportamiento del 20. Nuestra previsión es que se mantienen los estímulos que en este momento tenemos. También el mecanismo de los ERTE a espera de ver qué ocurre en el segundo semestre del año 2020, pero todo aproxima a que son mecanismos que han demostrado su efectividad que, por tanto, entendemos que son buenos adoptarlos de forma estructural en el marco de nuestra economía y, por tanto, habiendo crecido en el año 2021 también los salarios públicos y también las pensiones, si las cosas se comportan como tenemos previsto, pues cabe esperar un comportamiento bastante similar al que se ha producido durante este año. En relación con las comunidades autónomas y la liquidación eh, de las entregas a cuenta, los fondos de los 16.000 millones y el fondo de 13.000 que tenemos que distribuir a lo largo del próximo mes no están eh, supeditados a ningún tipo de ajuste, liquidación, son transferencias subvenciones incondicionadas que se dan a los subsectores. Eh, como decía, eh, el que tiene que ver es el del incremento de las entregas a cuenta, del 1,6, pero yo desde el primer día he dicho a comunidades autónomas que no se preocupen por esa liquidación, que adoptaremos el mecanismo que sea más beneficioso ...para las comunidades autónomas... ...y que por tanto cuando llegue el momento... ...del de, eh, mes de julio... ...que todavía queda... ...de la elaboración presupuestaria... ...cuando veamos cuál es la previsión del PIB... ...para el año 2022... ...saben ustedes que las entregas a cuenta... ...se calculan en relación con la previsión de PIB... ...que tenemos para el año siguiente... Eh, ...también podremos discutir con comunidades autónomas... ...el mecanismo que les resulte menos oneroso... ...para hacer frente a las liquidaciones... ...y como digo, absoluta tranquilidad que no se preocupen porque, evidentemente, no se va a repercutir de forma automática. Respecto a la AREF, el, el acuerdo que, que se ha llegado con Eurostat, eh, saben que vino mandatado por parte de, de las autoridades de, de Bruselas el hecho de que ya este año se consolidaran dentro del perímetro de déficit público. Esto implica casi 10.000 millones de impacto en déficit. Insisto por un mecanismo del año 2016 que nada tiene que ver con las actuaciones de este gobierno, pero que como en todas las cuestiones son ret retardadas y por tanto heredamos esta situación de la Saret unos 35.000 millones en términos de deuda, como también tuvimos ocasión de explicarles personalmente en la comparecencia de prensa que hicieron los responsables y por tanto este año digamos que se impacta desde el criterio prudencial el máximo de lo que podría implicar las pérdidas de la Sare. De hecho, nuestra previsión es que en los años sucesivos esta, eh, este dato, en términos de contabilidad nacional, tenga un impacto positivo. ¿Mm? De manera, eh, al, al haberse impactado toda la previsión de déficit de deuda, si esa previsión de déficit de deuda no se materializa porque se vendan en algunos activos, porque se sacan al mercado, porque hay revalorización de algunos de ellos. Eso impactaría de forma positiva en los ejercicios precedentes, en el diferencial que se hubiera generado. ¿Me siguen, verdad? Porque lo que rige siempre en Eurostat es el principio de prudencia, con lo cual te impacta lo máximo a, la que se, a lo que se podría llegar de pérdida en términos de déficit y en términos de endeudamiento. ¿Tú quieres, Inés? ¿Comenta algo más? ahora Está preparada Rosa, del periódico, a ver si funciona. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, ministra. Muchas. Se te escucha muy bajito, Rosa. ¿Bajito hablo? ¿Ahora mejor un poquito mejor? Un poquito mejor. Si te acercas el micro, un poquito mejor. mucho, ¿no? Sí, ahí, ahí. Venga. Bueno, tenía un par de cuestiones, ministra. Una de ellas tiene que ver con eh, la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de estudiar pues, un recurso que se ha presentado relativo al, lo, al plan de rescate europeo. Eh, todo hace pensar que al menos esto tendrá como consecuencia un retraso, probablemente, en la entrega de fondos a los diferentes estados. Quería que me hiciera una evaluación... De, de, de en qué punto nos sitúa esta circunstancia. El Gobierno creo que pensaba, con, pensaba tener acceso al anticipo antes de que terminara el primer semestre. Supongo que esto podría retrasar este calendario y no sé si también incluso podría también dificultar esa plena absorción de los 26.000 millones en el 2021 con el que el gobierno contaba, creo, cuando, cuando se elaboraron los presupuestos y el cuadro macroeconómico. No sé si esto supondrá un retraso ¿no? en, en los planes de inversión. Y en segundo lugar, sobre las previsiones para el 2021 de déficit, ha contestado a Javier que, claro, esto habrá ocasión de revisarlo cuando se presente el plan de estabilidad a finales de abril. Pero yo quería, no sé si nos puede confirmar si la dirección será una revisión a la alza del objetivo de déficit del 2021, toda vez que, bueno, desde que ha empezado el año ya se han incorporado nuevas partidas de gasto en, en los presupuestos, con la prórroga de los ertes y con el plan de, de ayuda a las pymes y que también es previsible, no sé, desmiéntame si, si no es así, que la revisión del cuadro económico del de, de, de, de crecimiento previsto para este año pues probablemente no se puedan cumplir las, eh, los objetivos marcados en el cuadro macro, tal y como estamos viendo en las sucesivas eh, previsiones de, del Banco de España y de otros organismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Empezando por la última pregunta y complementando la información que antes trasladé a su compañero, decirle que va a depender mucho la previsión que se haga de cuáles van a ser las certidumbres que tengamos respecto a la vacunación. Y, por tanto, las posibilidades de que el último trimestre del año 2021 sea un trimestre que se vaya acercando a lo que llamamos la normalidad ¿no? o la nueva normalidad. Es prematuro, es prematuro hacer en este momento ningún tipo de aproximación, eh, ningún tipo de dato. Insisto que vamos a tener que actualizarlo eh, con motivo de, de la remisión del DBP y también con motivo de la previsión que ya se vaya alumbrando para el año 2022, de cómo se van a comportar eh, la gran parte de los indicadores económicos. Nosotros eh, nos queda un mes y pico para remitir ese eh, BDP, prácticamente un mes, y por tanto estaremos ya en condiciones de tener datos más sólidos, tanto del primer trimestre, datos también de la EPA, eh, de manera que con todos esos datos, eh, previsión de desempleo, eh, que es una cifra que impacta de forma muy importante, dentro de, de la política de gasto y, y también ver cómo los sectores más afectados por la pandemia van a tener posibilidad de recuperación a lo largo del año. O dicho de otra manera, en qué medida van saliendo los trabajadores de los ERTE y, por tanto, se van a ir incorporando a su normal funcionamiento. Lo que sí quiero transmitir en este sentido es un mensaje de absoluta prioridad de combate contra la pandemia y de eh, eh, mantenimiento, sostenimiento de nuestro tejido productivo. Es decir, eh, el, el, el, ahora mismo los cinco sentidos hay que ponerlo justo en estar combatiendo aquello que es lo que eh, hace que la caída de la riqueza sea muy superior a lo que en un primer momento algunos pueden pensar y, por otra parte, el tener la garantía de que la red de protección tanto del sistema sanitario como de los trabajadores de las situaciones de vulnerabilidad, va a estar cubierta. Eso es prioritario para este Gobierno y, por tanto, no vamos a retirar medidas de estímulo económico antes de lo que corresponde, como recomiendan la mayoría de los organismos, la mayoría de, la, de, la, de las agencias internacionales, porque su retirada, tiene más perjuicio que beneficio. ¿Eh? Así que no puedo darle la cifra, pero sí decirle que mantendremos este escudo social el tiempo que sea necesario, porque sería muy, mucho peor retirarlo de forma anticipada por el coste eh, en vidas humanas, en sacrificio y en rentas de las personas, pero también porque eso, lejos de contribuir al incremento de la actividad económica, podría suponer una, un estímulo a la baja y, por tanto, una, una caída superior a la que tenemos prevista. En relación con la, con la sentencia del Tribunal Constitucional en Alemania, eh, hemos estado en contacto con nuestro eh, homólogo en los países europeos, incluido el ministro de Finanzas en Alemania, y nos transmiten tranquilidad. ¿Mm? El, el mensaje que nos hacen llegar es de calma, de tranquilidad, Alemania está muy comprometida y eh, su eh, eh, la señora Merkel está, lo saben ustedes, absolutamente ha sido eh, impulsora y decisiva para que se pudieran eh, poner a disposición de los Estados miembros el mayor volumen de recursos que nunca puso la Unión Europea. Por tanto, habrá que ir viendo cómo se solucionan estos problemas surgidos. Pero nosotros, y le voy contestando a lo siguiente, vamos a trabajar según el calendario previsto, porque la ventaja que tiene eh, nuestra eh, eh, estructura de desarrollo de los fondos europeos es que previmos incorporarlo al presupuesto y, por tanto, de forma provisional, asistirnos a través del endeudamiento hasta que definitivamente vinieran los fondos de Europa. ¿Mm? Hay una partida que tiene que ver con el anticipo, pero es una partida que estará vigente a lo largo de todo el año. Es decir, que se podrá eh, satisfacer primer semestre o segundo semestre. No es tan importante en términos, en términos de contabilidad nacional. Eh, y, por tanto, vamos a seguir poniendo en este momento los recursos a disposición del tejido productivo porque eh, eh, el volumen es significativo, pero la prontitud de la inyección también es significativa. Necesitamos este estímulo ahora, no dentro de dos años, no dentro de tres años, cuando el deterioro estructural de nuestro sistema haya sufrido consecuencias irreparables, sino que es ahora. Cuando las empresas necesitan para reflotarse tener esa inyección económica y, por tanto, eh, nuestra idea es seguir con la agenda prevista. De hecho, no hemos producido ningún retroceso, ningún retraso desde que se nos anunció. Eh, continuaremos por esa senda y, si definitivamente desde Bruselas –y estoy convencida que no– se nos expresa otro parecer– pues así se lo comunicaremos, pero hoy por hoy todos los mensajes son de calma, son de tranquilidad y por tanto de continuar en la senda que Europa obligatoriamente tiene que desarrollar para poder competir en un entorno internacional donde algunos países están eh, inyectando recursos importantes y donde, pues, desde la economía china, la economía estadounidense, eh, eh, tiene que ser, por supuesto, Europa competitiva con todos ellos para que nuestras empresas y nuestros productos puedan ganar peso en ese mercado internacional. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, buenos días. Eh, gracias por la rueda de prensa. Eh, bueno, por Javier a ABC, yo tenía cuatro preguntas. En primer lugar, quería preguntarle sobre los remanentes de los ayuntamientos, si tienen una estimación de en cuánto han acabado 2020. Eh, en este sentido, ante la suspensión de las reglas, saber si tienen pensado aprobar un plan de reequilibrio, como recoge la ley de estabilidad. Y luego, eh, sobre los planes de reformas y recuperación para Europa, si tienen ya alguna fecha de cuándo lo van a enviar a, a la Unión Europea y… Y lo último era simplemente preguntar si, si bueno, si finalmente eh, eh, tiene eh, los primeros datos de recaudación del 2021 que les indican cómo está recogiendo Hacienda la, la tercera ola y demás. Gracias. Sí, Javier. en relación con, con la primera pregunta, claro, lo, al estarla, lo, lo, lo, he, lo hemos proyectado anteriormente, le busco el dato, creo que era 026 de memoria, el de administraciones sí, sí, locales, sí. 0,26, ¿no? El gasto del superávit de remanentes de, de corporaciones locales en el 2020 es el dato que les he comentado, del si, ten, si tenéis… Ah, 0,26, como le he dicho, 2.900 millones, es la estimación que se hace de ese superávit, eh, que eh, se ha reducido en relación con el año anterior, con motivo del mayor gasto, como hemos dicho anteriormente, de los ayuntamientos, sobre todo en las partidas de subvenciones, ¿eh? porque el gasto total, como hemos dicho, había eh, caído en torno a un 4%, eh, sobre todo por las partidas de inversión que se han tenido que ralentizar con motivo de la, de la pandemia. Respecto a, a las reglas fiscales, decirle que todavía no hay una decisión en el marco europeo, aunque... Eh, hay muchos países y el sentir general es que eh, siguen vigentes eh, las condiciones que hicieron que en el año 20 y 21 eh, las eh, reglas fiscales quedarán, quedarán suspendidas, es decir, que estamos viendo si en el año 22 esas condiciones para todos los expertos se cumplen y se está trabajando en Europa eh, para tomar la decisión conjunta respecto al año 2022, elemento que todavía Creo que no se va a poder eh, comunicar, sino que se hará un poco más adelante viendo cuál es la cobertura vacu va vacunacional sí, lo he dicho bien, que tiene el conjunto de los Estados miembros y, por tanto, la capacidad de una cierta vuelta a la normalidad a lo largo del año 2022. Respecto al plan de recuperación, como dijo la vicepresidenta, queremos ser de los primeros países en entregar el plan de recuperación. De hecho, la propia comisión nos ha transmitido que somos de, de, de los Estados miembros, que tiene la tarea más avanzada, de manera que eh, queremos remitirlo antes de la fecha límite fijada por Bruselas, que sería a finales de abril. ¿Mm? Es la fecha que teníamos eh, tentativa por parte de Bruselas, nuestra idea es eh, entregar el plan, ...antes de esa fecha. ¿Cuál? Ah, los datos. ahora mismo la previsión que la Agencia Tributaria eh, tiene, los datos están bastante en consonancia con la previsión de ingreso ...que se hizo a principio de, a principio de, de año, pero es muy prematuro, eh, en mes de enero y febrero... Ni siquiera los datos de marzo se han cerrado. Eh, va a depender mucho la recaudación de que tengamos una cuarta oleada, va a depender mucho de que sigamos capaces de controlar el, la pandemia y, por tanto, lo más importante es la vacunación para que los datos sean buenos, pero todavía es prematuro. Sí, Bruno. Perfecto. Buenas tardes, Ministra, secretarias de Estado, eh, compañeros. Eh, tres, tres cuestiones eh, me gustaría plantear. Eh, en primer lugar, eh, le pediría una reflexión sobre, sobre el hecho de que haya eh, nueve comunidades autónomas que hayan eh, cerrado el ejercicio de 2020 eh, con Superávit. Eh, pues en un año en el que bueno los sistemas educativo y sanitario han estado particularmente estresados y considera que esto eh, es, eh, bueno, no sé si admisible o bueno, probablemente no sea la palabra, pero eh, bueno, una, una reflexión sobre ese asunto en un año en el que eh, parece que el esfuerzo de gasto público eh, era especialmente necesario. ¿no? El hecho de que se hayan guardado eh, nueve comunidades autónomas cierto margen. También le, le quería preguntar, eh, al final, si quitamos eh, el balance o, o el efecto de última hora del Banco Malo, de la Sadep, eh, el déficit público se habría quedado en el 10,09%, eh, alrededor de 15.000 millones más o menos por debajo de lo que preveían ustedes en principio. Si nos pudiera decir qué factores han hecho que eh, han contribuido a esa, a esa desviación, si ha sido... Eh, porque han gastado menos de lo que preveían en ertes si y porque los ingresos fiscales han, han ido a mejor, pues un, una explicación de, de qué es lo que se ha separado, de lo que preveían y lo que ha, ha resultado ser finalmente. Y por último, eh, si han hecho alguna estimación del de coste presupuestario en términos de gastos financieros que puede tener para, para el sector público el hecho de avanzar eh, parte de estos fondos europeos que se esperaban y que probablemente no llegarán hasta final de año, eh, con deuda pública, con emisión de deuda pública. Muchas gracias. Sí, <ríe> muchas gracias, Bruno. Bueno, de hecho, las comunidades autónomas eh, han tenido un incremento del gasto, que la tenían ustedes en la, en la mmm, en transparencia anterior, que de memoria me cuesta el… 9,4, correcto. Un de incremento del gasto público, que es una cantidad muy importante, probablemente en las series históricas no hay. No se puede recoger un incremento interanual del gasto de esta dimensión y de esta cuantía, eh, pero eh, se ha visto compensado por el incremento de los ingresos públicos. Tengan en cuenta que en las comunidades autónomas, eh, eh, en la gran parte de sus ingresos, es como si no hubiera habido pandemia. Y si hubiera existido crecimiento económico, puesto que las entregas a cuentas, que son su principal fuente de financiación, se eh, actualizó al 1,6, aportando un 7% más de recursos que los que tenían en el año 19. Eh, por supuesto, el fondo COVID, de 16.000 millones, eh, les puedo decir que el cálculo del fondo COVID prácticamente se ajustó a la previsión que hizo el Ministerio de Hacienda en donde ha habido un incremento del gasto asociado a la pandemia de en torno a unos 12.000 y pico millones. Y recuerdan que nosotros, cuando hicimos los 16.000 millones, distribuimos 11.000 millones para lo que era incremento de gasto y 5.000 para la caída de ingresos que pudieran experimentar las comunidades autónomas. En síntesis, estoy convencida de que eh, el comportamiento, incluido el que algunas hayan expresado superávit por su posición de partida, la que traían previamente por el esfuerzo que se venía haciendo en el saneamiento de cuentas públicas, ha procurado esta situación de superávit en algunas comunidades autónomas, fruto del incremento de recursos que han tenido, porque el gasto ha experimentado una subida de la que no existe precedente en ejercicios anteriores. Pero claro, eh, podrán ustedes comprobar de forma clara que eh, el Gobierno de España está satisfecho por esa política de apoyo a las Administraciones territoriales que ha posibilitado que no se produzca un deterioro significativo en las cuentas públicas después, como decía, del esfuerzo que venimos arrastrando desde hace muchos años para aproximarnos a la situación de equilibrio presupuestario. Esa mejora de ese saldo fiscal, de ese déficit, no tengo ninguna duda, se debe al incremento de ingresos tan importante que han experimentado las comunidades autónomas. Y yo, como ministra de Hacienda, evidentemente, como usted entenderá, no voy a criticar ningún tipo de, de superávit que tengan el resto de administraciones, porque confío en los responsables públicos de todas las administraciones, porque sé que las comunidades autónomas no han escatimado esfuerzo, también las corporaciones locales, también Seguridad Social, han estado atendiendo todo aquello que le era, porque le era propio, que formaba parte de sus competencias y, por tanto, lo que, lo que expresa ese superávit no es una mayor pereza a la hora del gasto, sino todo lo contrario. Está expresando el que los ingresos que le han llegado del Gobierno de España han sido ingresos bien calculados, ingresos suficientes y, por otra parte, que traían de partida una situación de saneamiento de sus cuentas públicas que ha permitido que se expresen las cifras que acaban ...de conocer. Respecto a la SARED eh, y el, el, el, el que el déficit, incluso con su consolidación, se comporte por debajo del 11,3%, eh, nos llega al 11%, casi el 11% de lo, que, de lo que se había remitido a Bruselas, eh, nosotros lo achacamos, sobre todo, en primer lugar, a que el mercado laboral se ha comportado de una forma mejor de la que teníamos prevista en el DBP, es decir, que ha habido menos salida de personas del mercado laboral y, por tanto, menos eh, coste de las prestaciones por desempleo de este volumen de personas. También eh, las cotizaciones que, que los trabajadores que permanecen en sus puestos de trabajo hacen eh, mejora, la previsión de la propia seguridad social. En segundo lugar, el mecanismo de los ERTE, que más allá de que haya evitado esa salida del mercado laboral, es un mecanismo flexible que ha permitido que la empresa… Eh, eh, ocupar al trabajador aunque fuera algunos días a tiempo parcial de manera puntual en momentos intermitentes del año y eso sin duda también ha contribuido a las cotizaciones y también a la propia IRPF de las personas que se encuentren en esa situación y en tercer lugar yo también pondría en valor la revitalización que ha demostrado nuestro tejido productivo con los datos tan importantes que se experimentaron en el tercer trimestre que fue eh, un, un rebote que hizo la economía eh, con unos crecimientos que no estaban apuntados en la mejor de las previsiones que ningún organismo tenía y esta situación combinada con otros elementos menores es lo que entiendo que provoca que el déficit se haya comportado de la manera eh, óptima con, como lo ha hecho, eh, siendo una cantidad muy importante que habrá que corregir en los próximos años ¿no? es decir, es óptimo respecto a la previsión pero evidentemente son cifras de déficit que tendremos que ir corrigiendo en, la, en los próximos años, en el momento en el que ya dejemos atrás la pandemia sanitaria y eh, no sean necesarias las políticas de estímulo que estamos en este momento desarrollando a lo largo de todos los trimestres. Y la última eh, pregunta eh, respecto a la financiación del mecanismo de recuperación, lo teníamos incorporado dentro de los indicadores. Quiere decirse que el Gobierno de España tenía prevista la emisión de la deuda correspondiente a los 25.000 millones eh, con la eh, esperanza de que a lo largo del primer semestre se pudiera producir algún reintegro porque se hubieran cumplido parte de los hitos eh, que estamos negociando con Bruselas. Si el calendario sobre esos reintegros se retrasa, yo entiendo que será algún mes o dos meses, pero que definitivamente en el ejercicio fiscal. ...quedará compensado. Saben ustedes que en aquellos casos donde se prevé que lleguen los ingresos... ...no se eh, acude al mercado de deuda del medio o largo plazo... ...sino que se acude a los endeudamientos puntuales de corto plazo... ...que se eh, liquidan a final de año cuando llegan las cantidades correspondientes. ¿eh? Esta es la política que practica Tesoro... ...y por tanto ojalá ese dinero llegue en tiempo y en forma... ...si se retrasa eh, unas semanas o algún mes no es tan grave... Lo que sí es importante es que llegue y que llegue a lo largo del año 2021 para que podamos cerrar el 2021 con un saldo fiscal más favorable y podamos endeudarnos eh, anticipadamente el año que viene por una cantidad similar que permita que en tres años los mil millones de las transferencias se puedan ejecutar. Adelante, Juan de. Sí, hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Juan de Portillo, de Cinco Días. Muchas gracias por la rueda de prensa. En primer lugar, se le quedaba en el aire una pregunta a Bruno que, que preguntaba cuál es la cuantía específica de, del coste de adelantar vía deuda eh, la partida de, de esperada de ayudas europeas vía presupuesto que preguntaba y creo que, que no se le ha escuchado ahora la intervención final. Y luego, por otro lado, yo eh, tenía varias cuestiones. Por un lado, eh, quería preguntar, eh, bueno, la suspensión de las reglas fiscales al final da, da bastante margen al gobierno para reconducir el, el déficit disparado con el que hemos cerrado 2020, previsiblemente también a lo largo del año que viene, pero me gustaría saber si desde su ministerio tienen previsto presentar un plan de consolidación fiscal a medio plazo este mismo año, como están solicitando la, la IREF o el Banco de España para mandar un mensaje de tranquilidad a los socios europeos, a los mercados y en cualquier caso, ¿cuándo considera usted que sería el momento para comenzar a tomar medidas eh, proactivas para reducir el déficit, más allá del efecto que pueda haber por el crecimiento del PIB y que previsiblemente a, haga ya reducir fuertemente el déficit este mismo año? Luego, retomando el tema de la liquidación de, de las entregas a cuenta de 2020, que tendrá lugar el el próximo año eh, decía que, que se buscarán fórmulas para no exigir auto, automáticamente el sobrecoste. Eh, si mal no recuerdo en la crisis anterior cuando se hizo una operación similar se, se tuvo que acabar dando un plazo de 20 años a las comunidades para devolver el, el dinero. No sé si están contemplando ese tipo de, de fórmulas de, de aplazar los pagos durante un, un periodo tan elevado de tiempo y en cualquier caso... Eh, si considera que, que la situación urge todavía más abordar una reforma del sistema de financiación autonómica para, para ir eh, mejorando la, la situación económica de, de las regiones más afectadas y, y si tiene un calendario concreto para, para su puesta en marcha y ya por último, eh, por ahondar en sé que ha introducido mucho el tema de, de los ERTE y demás pero por ahondar un poco en, en ese crecimiento en el IRPF que al final, aunque hemos tenido los ERTES como un, un colchón, una red de seguridad muy importante del empleo, el año se ha saldado con cerca de, de un millón de empleos menos en términos de, de jornadas completas de, de trabajo. Entonces no sé cómo termina de casar, entiendo que, que caiga menos ¿no? de, de lo que lo hace la, la economía, pero a qué se debe que haya un alza incluso. ¿no? Muchas gracias. Empezando, Juan, de por la última pregunta para que eh, los que nos escuchan las retengan. La cuestión está en que, efectivamente, a pesar de que ha habido un incremento del desempleo, el incremento del salario y de las pensiones ha posibilitado una mayor retención del IRPF y, por tanto, una liquidación al alza sobre este impuesto. Eh, estos son vasos comunicantes, ¿no? Eh, siempre es una, es una suma y una resta y eh, ha sido superior ese incremento y, sobre todo, el hecho de que los trabajadores en ERTE hayan podido cobrar sus salarios habituales en los momentos donde la empresa lo ha activado y, por otra parte, hayan, hayan, hayamos podido eh, seguir cotizando, ¿no? Seguir incorporando las cotizaciones de seguridad social. Todos esos elementos han posibilitado que, al final, prácticamente el IRPC, un 1,2% es una cantidad aunque no es significativa en términos de incremento, pero que podemos decir que ha aumentado ligeramente o casi se ha mantenido debido a esa garantía de renta. Eh, al igual que explicaba antes respecto a, al crecimiento que ha experimentado la recaudación versus la caída del PIB, eh, que no ha ido pareja del todo, sino que ha sido superior la recaudación, todos esos elementos son objeto de estudio en el Instituto de Estudios Fiscales, eh, porque nunca hemos tenido ¿no? una crisis de esta dimensión, una crisis y un shock de oferta y demanda al unísono, y está expresando datos que tendremos que ver ahora con los países de nuestro entorno, si son similares o si nuestra manera de abordar la crisis ha planteado un patrón específico que nos ha permitido eh, proteger de manera más, más clara eh, algunas de las figuras fiscales. Todo ello lo tenemos que ver con un poco de perspectiva. Insisto que los datos se han cerrado en esta última semana y, por tanto, los expertos dispondrán de toda esta información para que ya se puedan aventurar ¿no? las hipótesis de partida que, que acabo de comentar y ver si se pueden confirmar. Pero básicamente entendemos que son mecanismos que han permitido eh, esas garantías de renta eh, de la mano de la subida de pensiones y de la mano de la subida del salario de los funcionarios públicos, tanto en el año 20 como en el año 21, que, como ustedes bien saben, también se ha vuelto a actualizar tanto en pensiones como en funcionarios sus retribuciones. En relación con la liquidación, no puedo anticipar eh, qué mecanismo va a ser el que, el que vamos a poner en marcha, pero sí eh, haremos aquel que sea más beneficioso para el conjunto del subsector y para el conjunto de comunidades autónomas. No van a tener ningún problema a la hora de hacer frente a esta circunstancia, a esta realidad, elemento que podremos presentar en el mes de julio. Insisto, cuando veamos eh, cuál es la previsión para el año que viene, cómo se van a comportar los recursos del sistema de financiación para ese año y, por tanto, ver también el esfuerzo que las comunidades autónomas eh, tienen obligación de hacer para continu continuar con la senda eh, también de consolidación fiscal. Eh, y, y contesto en esto a la siguiente pregunta. Desde mi punto de vista, eh, el AIREF lo que ha hecho es recordar lo que, lo que plantea la ley orgánica. Nosotros no tenemos una presión. Por parte de la AIREF para que justo en este momento de la economía se plantee un plan de reequilibrio. La AIREF es plenamente consciente de justo lo que se marca a nivel europeo, que es que no se retiren de forma anticipada los estímulos fiscales y, por tanto, no hay, eh, digamos, que lo que hay es un pronunciamiento para cumplimiento de la ley orgánica, pero no… Porque la IREF entienda, eh, así por lo menos lo he interpretado yo, de que justo en este momento es el momento adecuado para que las comunidades autónomas eh, hagan un plan para ver cómo recortan en políticas sanitarias o ver cómo a, a atienden la política educativa. O bien, este no es el planteamiento que piensa impulsar este Gobierno, en donde este debate tendremos que afrontarlo eh, cuando la Comisión Europea decida la vuelta a las reglas fiscales circunstancias, insisto, que no sabemos todavía siquiera si se va a producir para el año 2022. ¿eh? La mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, está pidiendo a las autoridades de Bruselas que eh, no eh, eh, anticipe la puesta en marcha de un plan de reequilibrio que haga que, que bueno, que seamos un lastre añadido para la recuperación económica al conjunto de Administraciones públicas. Es algo compartido por todos los países, no es genuino del Reino de España y, por tanto, volveremos a los planes de reequilibrio en el momento en, en, en que volvamos a esas reglas fiscales. ¿Esto significa que el déficit no va a tener control, que la deuda no va a tener control o que el Gobierno se desentiende de la consolidación fiscal? Rotundamente no. El presupuesto 2021 se hace en una clara tendencia de reducción del déficit pendiente descendente para alcanzar el 7,7, que era la previsión. Se actualizará cuando veamos los datos definitivos de crecimiento del PIB, y perdón, de comportamiento del PIB o los datos que tengamos ya de recaudación y de desempleo, que son las tres variables más importantes para, para ajustarlo. Pero eh, nuestra, nuestra idea es que eh, las reglas fiscales en el año 22 seamos muy cautos a la hora de volver a activarla y sobre todo habrá que discutir con Bruselas eh, cómo se vuelve a activar en el conjunto de la Unión Europea las reglas de estabilidad. Por cierto, reglas de estabilidad que estaban siendo sujetas a debate después de todos los años de consolidación que los Estados miembros habían puesto en marcha y se estaba viendo qué pasaba con la regla de gasto, qué pasa con el endeudamiento. Ahora todo eso hay que reconsiderarlo a la luz, de los datos que arroje definitivamente la pandemia en el conjunto de Europa y, por tanto, yo espero y deseo que hagamos una pendiente descendente inteligente, que no eh, provoque ni... Eh, eh, recorte de servicios públicos, ni provoque eh, una caída de nuestra riqueza potencial por el hecho de no poder ayudar al tejido productivo, o que eh, no provoque, quizás lo que a todos más nos preocupa, desapego de los ciudadanos de la política, porque esa eh, senda eh, pudiera conllevar, si no se tienen en cuenta estos parámetros, eh, desigualdades, que tenemos que dejar definitivamente atrás y, por tanto, no reproducir un modelo de salida de la crisis como el que se produjo en el año 2008. Pero hoy por hoy, Juan, todavía esto es precipitado, tenemos todavía meses por delante, necesitamos mayores certidumbres y, cuando eso esté todo eh, más claro, tendremos oportunidad de, de transmitiros cuáles son las negociaciones establecidas con Bruselas. En cualquier caso, el DBP que se remitirá en el mes de abril, seguro será un motivo de conversación a propósito de estos temas con las autoridades europeas. Volvemos a la sala. Laura, del país. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, muchas gracias. Eh, yo tenía algunas preguntas. La primera, en cuanto al aumento del gasto en 2020, si ¿sí hay una cifra aproximada de cuánto de este aumento ha sido debido a medidas estructurales. Y con ello me refiero, por ejemplo, al ingreso mínimo o a la subida de la regularización de las pensiones o del sueldo de los funcionarios. Y, por otro, por otro lado, ¿qué implica que parte de este, del gasto coyuntural, como por ejemplo la subida en las plantillas sanitarias o educativas, se consolide, visto que también pues, la vacunación y, y, y atajar la crisis sanitaria no va, eh, no va tan rápido como se esperaba y que implica, sobre todo en el caso de las comunidades, y estas liquidaciones negativas que, que van a llegar? Por otro lado, tenía la duda, quería saber si el impacto del cierre de Castor, que eran como unos 1.400 millones, eh, ya se ha incluido. Y volviendo al tema anterior del gasto estructural, si ya se ha encargado a la IREF la, la siguiente fase del spending review, que entiendo que ya se hubiera tenido que, que hacer. Bueno, y por último, saliendo un poco del tema de la ejecución, eh, quería preguntar si se contempla que los convenios bilaterales con las comunidades y la orden para explicar cómo cómo utilizar estas nuevas ayudas directas, pues van a llegar antes de esos 40 días que se fijó el ministerio desde la publicación del decreto. Muchas gracias. Sí, eh, Laura, gracias por, por las preguntas. Eh, yo eh, comentaba anteriormente que del incremento del gasto eh, eh, global, eh, en torno a 50.000 millones de euros, uno de cada eh, nueve de cada diez, o dicho de otra manera, uno de cada diez, no tienen que ver directamente con la pandemia sanitaria. Es decir, si la pregunta es cuánto sería aproximadamente ese gasto estructural, pues sería en torno eh, a eso, a un, al 1%, aproximadamente, de esa, de esa cuantía. Y, por tanto, la gran parte ¿no? de, de los fondos se han destinado, sobre todo, al pago, al pago COVID. ¿Tú me estabas haciendo esto, María José? Ah, bien, pero disculpa. <risa> <risa> al, pago, al pago COVID. Um, yo creo que esto es importante ponerlo en valor porque creo que durante este año, desde luego, todas las administraciones se han concentrado en la lucha contra la pandemia. Hay algunas políticas de gasto que incluso se han visto reducidas. Os decía anteriormente la, las partidas de inversión. Lógicamente, las Administraciones públicas han tenido problemas a la hora de licitar en términos de que el sector de la construcción estaba ralentizado, sobre todo en la parte eh, intermedia ¿no? del año 2020, cuando se produjo el confinamiento eh, total eh, y solo se mantuvieron las actividades esenciales. Todo eso produjo una reprogramación de toda la parte de inversión, que cuando vean ustedes, por ejemplo, los datos de comunidades autónomas, verán que esas partidas caen ligeramente y, sin embargo, se incrementa mucho la que tiene que ver con la política sanitaria y la política educativa. Sobre todo, política sanitaria, gasto en farmacia, que experimenta un incremento importante, y capítulo 1 que experimenta también un crecimiento importante, aunque ahora, si no, eh, la secretaria de, de Estado de Hacienda eh, también le puede, le puede comentar. En relación con, con el, el, el, cómo se va a comportar el gasto en el futuro en las comunidades autónomas, es un ejercicio que, evidentemente, tiene que compatibilizar las sendas que en cada momento existan de consolidación fiscal una vez que vayamos al plan de reequilibrio. Ahora mismo todavía hay suspensión de las reglas fiscales. Quiero decir que mi impresión es que, por regla general, todas las comunidades autónomas son muy conscientes de que eh, hay que hacer un ejercicio responsable del gasto, porque en el futuro esa situación hay que reconsiderarla. Eh, hay un tipo de gasto que se ha puesto en marcha ahora que probablemente se consolide. Y hay otro tipo de gasto que no tiene por qué consolidarse. Por supuesto, el que tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas, que está siendo un volumen muy importante de recursos. Vamos a llegar a más de 2.000 millones de euros en gastos en vacunas, eh, esto no se va a reproducir en el futuro, creo yo. ¿No? Todavía la ciencia nos tendrá que decir qué tendremos que hacer en los próximos años, pero no se va a reproducir. Hay gastos que no, gastos que sí, y eso lo tendremos que ver cuando fijemos el objetivo para el año 2022, si vuelven las reglas fiscales y si no, el objetivo de referencia. Yo creo que el hecho de haber eh, incorporado objetivos de referencia son un semáforo, una guía, para que las comunidades autónomas se orienten sobre si su eh, desarrollo de gastos es más o menos razonable eh, respecto a la comparativa con otras comunidades y respecto a lo, que, eh, a lo que parece previsible después de haber estudiado todas y cada uno de los capítulos presupuestarios. en eh, eh, La última pregunta, el viernes se publicó la orden… El viernes se publicó ya la orden del reparto de, del fondo de ayuda siguiendo los criterios COVID y nuestra idea era, lo que dice la ley, que en el mes se firmaran los convenios, el proyecto se ha tramitado como proyecto de ley. Eh, nuestra intención es que eso no retrase eh, la puesta en marcha de los convenios, pero tendremos que estar muy pendientes de la tramitación parlamentaria, ¿eh? porque el convenio se firmaba con todos esos eh, eh, códigos de actividad que estaban implicados. En el fondo de ayuda es previsible que esos códigos se modifiquen, incorporando otros sectores que en un primer momento no estaban definidos y, por tanto, estaremos muy atentos a lo que ocurra en el Congreso de los Diputados y al sentir de la gran mayoría de los grupos políticos. Y no lo tengo ni hablado todavía con la secretaria de Estado de Hacienda, pero mi intención era intentar firmar los convenios con independencia de que se quede algún pequeño margen por si hay modificaciones que no serán sustanciales después de la tramitación del decreto ley. Pero es que si esperamos a la tramitación del decreto ley, coste que el Congreso es soberano para decidir que se tramite como, como proyecto de ley, lo cual no implica que no esté en vigor, está en vigor. El decreto ley entra en vigor desde el momento de su aprobación, pero si se ha tramitado como proyecto de ley es porque va a sufrir alguna modificación a lo largo de ese trámite parlamentario. Aún así, es que es imprescindible que el dinero llegue ya a las empresas. Y es por eso que nosotros nuestra intención, salvo que las comunidades pongan algún problema, es firmar los convenios antes de esos 40 días. ¿Tú añadir algo? Sí, bueno, por complementar con algún dato concreto sobre comunidad autónoma y la reflexión, la diferencia ¿no? de, los, de los gastos estructurales o gastos coyunturales, el esfuerzo de las comunidades efectivamente ha sido importante. Podemos destacar el incremento de personal sanitario ha sido de un 13,9%, del personal del sector educativo un 9,2%, del personal del, del área social y de dependencia un 9%. ¿no? En el ámbito del capítulo de gastos corrientes, en bienes y servicios, el incremento ha sido de un 13,32, 4.400 millones de los que cabe destacar la partida de farmacias hospitalarias. Por tanto, eh, el despliegue y el esfuerzo en el gasto COVID ha sido muy importante, pero efectivamente, como apuntaba la pregunta, se puede discriminar. Eh, ...claramente del gasto estructural, puesto que ha habido un seguimiento muy específico de todo el gasto asociado a la pandemia. Y ha estado monitorizado especialmente y, por tanto, se tiene identificado este gasto coyuntural que se puede discriminar, por tanto, de la estructura. Ese 10%, por... Ese 10 decía que hablamos al principio y, y, y me dejé visto ahora el castor. Está incluido. Sí, sí, sí. Está incluido en términos de contabilidad nacional, produce un impacto en torno a 1.400 millones de euros que hemos tenido también que recoger en el déficit. Y, disculpe, ministra, también el tema del spending review de la IREF. Spending review, estamos trabajando con la IREF. Eh, nuestra idea es llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas las nuevas eh, partidas de gasto que entendemos que tienen que ser revisadas y evaluadas. También es una parte de compromiso en el plan de recuperación. De hecho, en el componente que tiene que ver con la consolidación fiscal eh, y con las políticas de gasto se incorpora como un mecanismo, desde luego, plausible el spending review e incluso se compromete que eh, se pueda hacer una planificación tres años vista, ¿no? en vez de hacer solo la parte anual que corresponde en cada ejercicio incluso ahí se plantea que vamos a hacer una previsión tres años vista para que también la IREF pueda organizar sus propios su propio recursos al objeto de que pueda hacerlo con el coste más eficiente que la IREF pueda plantear dicho esto, siempre son flexibles abiertos a políticas de gasto que nos parezcan importantes ponerle el microscopio y ponerle la lupa y recibir sugerencias pero igual que eh, seguiremos trabajando en ese trienio de, de spending review, hay también un compromiso eh, la ficha que se manda a Bruselas de eh, rendición de cuentas sobre las recomendaciones que los spending review plantean al Gobierno de España para eh, justificar su incorporación o no incorporación en función de los análisis que han efectuado los ministerios por tanto que no se quede en el aire sino que si ha habido revisión de políticas activas de empleo, de políticas de beca o de cualquier otra partida el departamento correspondiente eh, razone las causas por las que no incorpora, que puede ser perfectamente eh, causa absolutamente legítima, por las que no incorpore esas recomendaciones y nosotros, a su vez, rindamos a la Comisión Europea a propósito de ese esfuerzo que se está haciendo de la revisión del gasto público. Muy bien, vamos a terminar con dos turnos de preguntas. Pregunta Pilar Abril y después será preguntará viña del Mundo. Hola, buenos días. Sí, soy Pilar Abril, de TV3. Yo quería saber, aunque ya ha comentado que no entrará a criticar si las comunidades han gastado más o menos, quería saber si, técnicamente, eh, qué implicaciones habría tenido, por ejemplo, que se hubiese gastado mucho más allá de la tasa de referencia y también eh, concretar si realmente eh, implica, por ejemplo, que puedan salir del Fondo de Facilidad Financiera y entrar en el FLA o teniendo en cuenta que las reglas fiscales están suspendidas, eh, eso está paralizado. Gracias. Sí, Pilar, eh, oportuna ¿no? la pregunta en el sentido de que, eh, efectivamente, eh, si las comunidades autónomas no hubieran recibido esa transferencia de recursos, eh, como yo decía anteriormente, probablemente el déficit se hubiera ido al 2,6%. Era el déficit de referencia que nosotros teníamos, teníamos en mente. De hecho, en aquellas comunidades, eh, básicamente, las del, eh, que no son del régimen común, las que eh, forman parte, por ejemplo, del régimen foral, eh, la referencia de déficit que se marcó en aquel momento estaba en torno al 2,6%. Y cuando hemos hecho los números, decía anteriormente que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local había hecho una, unas previsiones muy ajustadas a lo, que, a lo que iba a ocurrir. Cuando hemos hecho los números, se corresponden con esa previsión, se hubiera ido eh, al, pues al 2,6% cuando se han quedado en el 0,2%. Yo creo que es eh, fácilmente adivinable que eh, si hubieran sufrido ese deterioro en, en sus finanzas públicas, cada una distinto, porque ese es el promedio, se si hubieran repercutido en el futuro los servicios públicos. Yo creo que esta es la enseñanza más importante que, desde luego, nosotros intentamos eh, prevenir con esa transferencia de recursos y, y hubiera sido pues una, una situación no deseada que al final, estoy convencida, que hubiera tenido una repercusión en la ciudadanía. Ahora mismo las comunidades autónomas ni han tenido problema de liquidez, han mejorado el periodo medio de pago imprescindible para el pago a los proveedores sanitarios, han mejorado su objetivo de déficit y, por tanto, eh, todos los ingresos que han llegado yo los doy por bien utilizados, en este sentido, ¿no? De que, has, de que han servido para el fin para el que estaban diseñados. Y es lo que puedo añadirle, porque no voy a hacer ningún comentario sobre ninguna comunidad autónoma en particular, saben que hay algunas que estaban más cerca del equilibrio presupuestario que otras, hay algunas que el modelo de financiación, por cierto, que antes me preguntó, creo que fue Juan de, ahora lo, lo, lo aproximaré, que el modelo de financiación le aporta unos recursos más próximos al coste efectivo de los servicios que prestan, otras que se encuentran muy alejadas y, por tanto, eh, también eso se percibe en la tabla. En la tabla se ve eh, de dónde venían, la situación de partida y, y, y al final cómo quedan, eh, siendo muy evidente que han mejorado la gran parte de ellas. ¿Va a implicar en relación con los fondos? Lo está implicando ya. De hecho, en el, el, el dinero que, que, que, que para el futuro tengamos que hacer a partir del FLA eh, será en el 21, perdón, en el 22, referido, digo bien, en el 22, referido a los datos del 20, no vamos a ser flexibles, no, no va a haber problema en este sentido, porque al no existir como tal objetivo, el hecho de eh, categorizar a las comunidades autónomas en uno o en otro fondo va a dejar de cobrar importancia para ese ejercicio y para todos aquellos que tengan que ver con años donde se hayan suspendido las reglas fiscales, porque no se puede hablar de cumplimiento o no. Los datos de referencia son de referencia. No podemos decir que alguien cumple o no cumple, sino que se aproxima o no al objetivo de referencia. Por tanto, en el 22, Facilidad Financiera y FLA serán fondos que normalmente se utilizarán de forma indistinta y volveremos a esa categorización cuando ya estén en marcha objetivos explícitos por cada una de las comunidades autónomas. Muy bien. Cerramos con David Biaña del Mundo. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos ahora. Sí. ¿Qué tal, ministra? Muchas gracias. Unas cuestiones breves. Eh, el Banco de España ha reclamado en más de una ocasión un plan de reducción de deuda veraz y realizable. Me gustaría saber si han empezado ya a trabajar en ello o si tienen intención de hacerlo en el futuro o si por ahora lo descartan. Relacionado con esto, eh, me gustaría saber si ahora se arrepienten o creen que deberían haber sido más exhaustivos en 2019 eh, cuando se produjo una desviación de déficit, si ahora creen que sin esa desviación de déficit tal vez hubiesen tenido un mayor espacio fiscal para reaccionar ante la crisis. Y una última, muy breve. ¿Teme que la deuda pública sea una losa y condiciona el futuro de próximas generaciones? Gracias. Sí, gracias, David. Yo diría que el Gobierno nunca ha dejado de trabajar en la consolidación fiscal. El hecho de que en este momento se ponga en el primer plano las políticas de protección y las políticas de estímulo económico no significa en ningún caso que el Gobierno no haya seguido eh, absolutamente consciente eh, de que tenemos que seguir viendo cómo y de qué manera racionalizamos el uso del gasto público en el futuro para que efectivamente podamos cumplir con los objetivos que se nos marcan desde Bruselas. Por eso yo diría que ni el Gobierno de España, y me atrevería a afirmar ni las comunidades autónomas ni corporaciones locales, han perdido nunca de vista que esta situación era coyuntural, puntual y que había que volver cuando corresponda a, a la senda de consolidación fiscal que se paste con Bruselas. De ahí que yo creo que, por los datos que os hemos dado, está muy claro que el incremento del gasto se ha debido fundamentalmente a eh, materias eh, directamente asociadas con la COVID y la caída de la recaudación, Básicamente, impuestos de sociedades a la disminución de la actividad económica, aunque usted sabe perfectamente que es objetivo de este Gobierno impulsar una reforma fiscal que nos permita eh, estar en la media de ingresos de la Unión Europea, en la que España se comporta siete puntos por debajo, seis puntos, dependiendo del analista y del de, de año que estemos analizando, y que es una situación en la que también quiero decirles que Bruselas subraya cuando está viendo el DBP o cuando está viendo el plan de recuperación, subraya eh, qué actuaciones, qué eh, impulso quiere hacer el Gobierno de España para corregir lo que entiende que es una situación, evidentemente, que no viven otros países, eh, como acabo de comentar, Alemania, Italia o Francia, donde su, sus ingresos son superiores a los que en este momento tiene el Gobierno de España. Así que seguiremos trabajando en esa, en esa senda de consolidación fiscal, y, por tanto, eh, yo diría que, que siempre vamos a tener en cuenta esa necesidad. De hecho, el presupuesto 2021, y le respondo a su segunda pregunta, se hace teniendo en cuenta esa, va, esa bajada de la pendiente. Eh, partíamos previsiblemente de un 11,3, nos vamos a, en el año 20 al, al 10,09, porque insisto que lo de las Ares es un hecho puntual y son ayudas financieras que nunca se mide el déficit con esas ayudas financieras, nunca se metió ni el rescate a la banca, ni ninguna cuestión cuando, cuando se han contado cómo han quedado los objetivos de déficit, de forma que con ese 10,09, si contamos para este año, ahí sí, con un mayor colchón, con una mayor capacidad de poder incorporar esas políticas de gasto para poder, para poder definitivamente trabajar. Pero no comparto que haya... Eh, eh, ningún tipo de, como le diría, de margen fiscal, eh, estamos hablando del 10 y pico por ciento y España quedó por debajo del 3% en el año 19 y el gasto en COVID era un gasto inevitable. Entonces, siempre todos preferimos tener equilibrio presupuestario y cuanto menos deuda y menos déficit mejor, pero es evidente que esta situación sobrepasa cualquier tendencia, cualquier previsión, cualquier circunstancia que hayan vivido los países anteriormente, no tenemos memoria colectiva. De hecho, de este tipo y, por tanto, creo que en el día de hoy lo que vale poner en valor es justamente el esfuerzo que hemos realizado entre todos para que nuestro déficit haya quedado por debajo de la propia previsión del Gobierno de España. Y si ustedes tienen la curiosidad, que yo les invito a ellos a sacar las previsiones que corrieron ríos de tintas sobre la previsión de los, de los organismos internacionales, dándola por buena en donde el déficit se elevaba al 14% y al 15% y se publicaron en algunos medios como que España alcanzaría esa cifra. Yo creo que todos tenemos que felicitarnos porque hayamos estado en el 10,09%, lo cual nos permitirá que nuestra senda de reducción sea mucho más razonable que si hubiéramos experimentado un pico tan importante como el que algunos eh, tenían previsto. Pues esta creo que era la, la última pregunta. Sé que estas ruedas de prensa son áridas. Espero que eh, lo que hemos proyectado les permita también ¿no? digerir mejor los diferentes números, pero en cualquier caso, como siempre pueden surgir dudas el departamento de prensa lo tiene a disposición siempre, pero especialmente esta tarde, por si quieren algún dato eh, un poco más ajustado de alguna partida en concreto o algún criterio, o por si tantísima información eh, no ha permitido aclarar el origen de cada una de las cifras. Así que estamos a vuestra disposición durante esta tarde y me despido con el agradecimiento al conjunto de administraciones públicas. Todos somos uno y todos vamos a una y donde toda clase de ánimo para que en el año 2021 tengamos un comportamiento razonable en relación con el saneamiento de nuestras cuentas públicas y ojalá dejemos atrás la pandemia para que esto empiece a hacer parte de la historia y podamos continuar con las series que teníamos antes de febrero, abril del año 2020, cuando apareció el virus y tuvimos que aparcar una parte de nuestra economía y una parte de nuestra vida para poder combatirlo. Con ese deseo termino esta comparecencia. Muchas gracias.